Semilla de agua lluvia que cae con antigua sobre el palo sacude de viento la sabana un grito ancestral quiebra el cielo en dos pájaro de fuego enloquecido En una palma flecha y dolor Anda perdido el indio sol No haya el amor mi corazón el cielo abierto como una flor perfuma el aire la esperanza volar